Pasando a otra información, le calla la boca a Frederick Martínez, el pachá. Le callan la boca. ¡Ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El periodista José Peguero de En Segundo.net reveló que Valentín Baez, vicepresidente de la programación de los canales del Grupo Corripio, dijo que parte del acuerdo con el pachá, Consiste en que se limite a realizar un programa puramente de detenimiento y variedades. Se recuerda que Pégate y Gana, tras nueve años en Colorvisión, se va a teleantillas. De 12 a 4 de la tarde, con un contrato de un año, mi hijo. Está cayendo el pachá. ¿Eh, Carlos? Mírale la cara cómo está. <risa> está mal el pachá. Está mal. Y tú sabes qué? que en el horario que le estaba en Colorvisión va un programa... Va a un programa, llega Señor. la guerra de los sexos. ¿La qué? La guerra de los sexos llega en el horario que estaba el pachado. Y era bueno. por educación. Un golpe, dieron, eh, un golpe de Estado le dieron. Señores, señores. Esto es increíble. No, el pachá tiene que darse un tiempecito. Tiene que darse un tiempecito ya no. No, y, y esperando que. ¿Tiene? ¿Tiene? <risa> tiene que darse un tiempecito el pachá porque ya la gente, yo creo que está cansada. Y tú sabes que esperar que, si viene para teleantilla que sea algo nuevo, que reestructure. Hay demasiadas mujeres, demasiada gente en ese programa. Sí. No, de, no la deja hablar. Y esto, ahí están de, más. Camaroga, hay tan de más. Todo, Sonidita, todo. y tiene dos guaremates que, que, que se viste de colores El pancho eh. peinado. Guay, no, no, no. Eh, uno el due... que siempre... Ay, que se pone al lado de él siempre. No. No, no. un lambito es. Eh. <risa> el dueño de Moyuber, eh. Oye, oye, es eh, un lambito, un lambito, dice. <risa> <risa> Señores, Emilio el Ángeles, ese se va con él hasta la muerte. Eh, que lo sepa. Sí, sí. No sé si estaba debajo de la sábana. No Luka, sabemos no. dónde está. No sabemos, no sabemos dónde está. No, no, ese no está ahí. Un doble. ¿Cómo? <risa> Villalona. No. Ay, Villalona no está fácil. Eh, Villalona no está fácil. Está tirando paquetico, Villalona. Dice un doble ¿eh? Está pasado. No, en cámara.net. <risa> ay, ay, ay. ay, ay, ay. Ah. Señor, y pasando a otro ámbito y soltando a Hipólito Federico sí.